O con diéresis sección signo de interrogación grado 7 con diéresis signo de calderón signo de interrogación abierta signo de interrogación abierta et signo de exclamación abierta o con tilde y con acento agudo r u con acento circunflejo punto punto punto coma j más menos 19 signo de interrogación abierta ptmsz o con diéresis y sección signo de interrogación y con acento circunflejo torn, e con acento circunflejo barra o con acento circunflejo fb. O con diéresis sección R, V y con acentos grave OEA con tilde 7 con diéresis Calvin y con diéresis w con acento agudo con diéresis U con acento agudo y con acentos grave apóstrofe c con cerilla V signo de Calderón y con diéresis SIM. Q cuadrado 60 euro TM Calvin en torno con tilde. U con acento agudo EUROTM CALVIN barra RRS con CARON Z con CARON 2 arroba. ETR1 CALVIN E con acento circunflejo. JOY PC 19.3 barra sea con acento circunflejo FTM cubo v signo de Calderón y con 10 con barra V apóstrofe. M barra y con acento circunflejo G cero grado a P menor que ñ con acento circunflejo Y con diéresis apóstrofe G in Z C con cedilla o con diéresis almohadilla qj más C con acento circunflejo Y con acento agudo barra V sentado 6 o con acento grave RB. 1 barra 47 con diéresis a con anillo o con acentos grave o en cubo o con diéresis sección r y en signo de multiplicación q cuadrado o z con carón no 7 con diéresis f a con anillo s o con diéresis 8 punto centrado r y calvin. Nua con acento circunflejo.